Hola, buenas tardes a todas las personas que asisten a este webinar de la plataforma SOM 360 de San Juan de de la Orden Hospitalar de San Juan de Dios. Entiendo que la gente se va a ir incorporando progresivamente, ya vamos por los 50 asistentes y hoy nos vamos a centrar en la depresión. Vamos a hablar de depresión, de cómo, bueno, desde las diferentes etapas de la vida, las personas pueden sufrir una depresión y qué consecuencias puede tener y cómo podemos abordar. Yo me presento, me llamo Antonio Serrano, soy psiquiatra y adjunto a la Dirección de Salud Mental del Parque Sanitario Sant Joan de Déu, una organización sanitaria ubicada al sur de la ciudad de Barcelona, en España, y que con más de 100 años de historia dedicadas a la atención de la salud mental, pues está abordando todo un sector de población de cerca de un millón de habitantes. Y hoy me toca moderar este seminario en el cual tenemos la suerte de contar con un uh, elenco de ponentes, uh, como pueden ver ustedes en pantalla. Tendremos a la doctora Esther Camprodón, que es adjunta a la dirección de área de salud mental y psicóloga de la unidad de trastornos uh, psicotipos Incipientes del área de salud mental infantil y juvenil del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona al doctor Diego Palau, que es director ejecutivo de Salud Mental del uh, consorcio Corporación Sanitaria Parc Cauli de Sabadell, también el, el, el área de Barcelona, y al doctor Juan Manuel Mendive Arbeloa, que es médico de familia del Centro de Educación Primaria de la Mina, del Instituto Catalán de la Salud. Y para finalizar tendremos a Eva Molina, que es una persona afectada de depresión mayor y que nos hará llegar su testimonio. Como introducción, creo que todos tienen que conocer que la depresión no, no es un estado de ánimo simplemente, sino que es un trastorno que incluye la afectación de muchas áreas. Todos los ponentes probablemente nos, nos vayan a, a identificar cada uno de los síntomas en su contexto y entorno eh, generacional, pero creo que es importante que centremos la atención en por qué estamos hoy hablando de depresión. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hoy? Uh, probablemente porque todo el mundo es conocedor de la situación actual, pero que probablemente algunos de ustedes ya sean uh, conscientes de que era ya desde hace muchos años. Este es un, un artículo que se publicó en el año 2006 que recogía ya una predicción hecha en el año 1980-1990 acerca de la importancia de la depresión uh, como problema de salud pública, como problema de alcance mundial. Como pueden ver en este artículo, eh, hay tres grandes problemas que iban a generar la mayor mortalidad a nivel mundial. Esto era una previsión del año 2006 para el año 2030. Eh, las afecciones infecciosas relacionadas con el virus de la inmunodeficiencia adquirida y su enfermedad patológica el SIDA, los trastornos depresivos unipolares y la cardiopatía isquémica. Y estos eran escenarios hechos con la previsión y el crecimiento de la depresión a lo largo de, de los estudios realizados a nivel de la población en los años eh, previos al, al artículo. Hace no mucho publicamos eh, con un grupo de, del Global Burden of Disease, que es un grupo internacional que estudia la carga de enfermedad, realizado con, con datos eh, generados en, en, en todo el mundo y analizados en Stanford. Eh, vemos que en el 18 con datos previos en España habíamos identificado las cargas o las causas, mejor dicho, perdón, que generaban mayor carga, es decir, mayor pérdida de años de vida ajustados por discapacidad. Como pueden ver, cardiopatías isquémicas está a la cabeza y los trastornos depresivos están en el onceavo puesto. En el año 90 se mantuvieron en el 2006, pero ya, como decía, las previsiones empezaron a, a elevarse en las posiciones de patologías o de trastornos que generan mayor carga a llegar al noveno puesto por delante de diabetes, de cáncer de colon y recto, de otro tipo de trastornos o, o incluso otras enfermedades cardiovasculares que realmente pueden, en el imaginario colectivo, generar la percepción de que tienen un, un gravamen en la pérdida de calidad de vida y en la pérdida de, de bienestar de las personas de una forma importante. Pero recientemente, con la pandemia, eh, ya ha habido muchos estudios que han generado evidencia acerca del incremento de estos trastornos eh, a nivel mundial. Como pueden ver aquí, datos de, de Lancet, de un artículo que se publicó eh, el año pasado, en relación a cómo ha cambiado la prevalencia de la depresión y la ansiedad, tanto uh, en relación a la prepandemia, con los estudios que se han hecho durante la pandemia, eh, que se han hecho uh, muchos estudios a nivel internacional y que nos pueden dar una imagen acerca de por qué ahora estamos hablando de depresión, por qué hoy. Y como pueden ver ustedes aquí en el gráfico, uh, este es el, el porcentaje de incremento, es decir, uh, el rojo sería el volumen de incremento más elevado entre el estado prepandémico y el estado pandémico, o, o bueno justo, pues, aunque no podemos hablar de pospandemia, pero post, el, la época más dura de la pandemia, que fue el 2020, y como podemos ver, hay muchos países, eh, toda la esfera latinoamericana o más occidental, eh, realmente el incremento que nos habla la ciencia es de un incremento notorio. Por lo tanto, estamos hablando hoy de una, eh, una área especialmente relevante, la depresión, que vale la pena ponerla de relieve eh, y poderla identificar bien en las diferentes etapas de la vida, porque no es lo mismo en cualquier, eh, en cualquier edad, sino que cada una tiene sus especificidades y hoy contamos con uh, tres ponentes de nivel que nos van a poder uh, ilustrar en esta área. Sin alargarme más, uh, dejo de compartir pantalla y les uh, dejo en manos de Esther Camprodón, que como decíamos es adjunta a la dirección del área de salud mental y psicóloga eh, del área Infanto juvenil en el Hospital Sant Joan de Barcelona. Buenas tardes, Esther, y nos va a hablar de la depresión en el área Infanto juvenil. Les dejo con Esther. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación y por la invitación, porque es un placer hoy estar aquí y poder compartir con ustedes ¿no? un tema, como comentaba el doctor Serrano, tan, tan importante y que afecta a tantas personas. Y la información siempre nos ayuda también a hacer prevención o bien poder manejar este trastorno cuando uno lo está sufriendo. Si me es la acción un poco para situarnos eh, en relación a la depresión. Yo me centraré más en la, en la primera infancia y adolescencia. Hemos de tener en cuenta que es un trastorno que forma parte de lo que nosotros denominamos trastornos afectivos. Y no es solo estar triste, sino que se caracteriza principalmente por una alteración persistente de la capacidad de nuestro cerebro para regular nuestras emociones y el ánimo. Luego entraremos un poquito más en detalle para comprender bien en qué consiste la depresión. En cuanto a la prevalencia del trastorno, sabemos que de, va aumentando con la edad y alrededor del 1 y 2% en niños es, sería la prevalencia, siendo la ratio por sexos 1 a 1. Es decir, por cada chico le afectó a una chica. Esta prevalencia va aumentando ya en la adolescencia del 3 al 8% y aquí la ratio por sexos ya se asemeja más al adulto, que sería de dos a uno, siendo más prevalente en mujeres que en hombres. Esto es la, eh, tiene la... ¿cómo, ¿Por qué ocurre esto? Pues por el cambio a nivel hormonal, el cambio a nivel puberal, que se produce distinto en hombres que, que en mujeres. Bien, como bien, como bien les comentaba antes, eh, la depresión no es simplemente estar triste. De hecho, la tristeza es algo necesario, es algo que forma parte de las emociones. Evidentemente que a nadie le gusta sentirse triste, pero es importante, y más con la pandemia que todos hemos sufrido, darle un lugar al malestar, dar espacio para poder eh, escuchar cuando realmente estamos tristes. Y es una señal de, de que algo no funciona y que algo no va bien o estamos elaborando alguna situación. Pero ¿qué es la depresión? La diferencia de tristeza y, tristeza y depresión es que la tristeza suele ser más eh, ocasional, dura poco. En cambio, cuando hablamos de depresión, hablamos de malestar clínicamente significativo. Afecta en el funcionamiento social, escolar y en todas las áreas del desarrollo. Ahora entraremos un poco más en los síntomas del niño adolescente porque tenéis que, tenemos que tener en cuenta que el, el niño lo traes a la escuela, lo llevamos a la escuela, no deja de ir a la escuela, lo llevan al médico, lo, lo obligamos a las actividades extraescolares, con lo cual tendremos que estar muy atentos a qué señales nos hacen pensar que puede haber un trastorno depresivo o un inicio de trastorno depresivo. Bien, como, como decíamos antes, ¿no? cuando hablamos de trastorno depresivo es muy importante que el diagnóstico es clínico. No existen pruebas médicas específicas para la depresión, pero sí que se tiene que ser realizado por un psiquiatra o psicólogo clínico especializado. Habitualmente, no, ahora no entraremos en detalles, Pues se recogen datos de la análisis clínica, de datos de desarrollo del paciente, así como eh, la recogida de síntomas a través de la entrevista clínica. Y también tenemos eh, cuestionarios que nos ayudan a evaluar la depresión. Bien. No es casualidad que haya puesto esta imagen de un niño enfadado. ¿Por qué? Porque, y esto es uno de los titulares que me gustaría que, que quedaran, el niño y adolescente, a diferencia del adulto, uno de los síntomas más relevantes y al que tenemos que estar atentos es a la irritabilidad, es decir, al estar enfadado, pero un poco, no un poco enfadado, sino eh, un poco más de lo habitual. Por lo tanto, estaríamos hablando de qué síntomas conforman el trastorno depresivo, principalmente el estar, con seguramente se irá repitiendo a lo largo del webinar, este estado de ánimo deprimido, triste, la mayor parte del tiempo, no a ratos, sino la mayor parte del tiempo y a veces sin un motivo aparente y sobre todo destacando esta irritabilidad. También aparece una disminución importante del interés por esas actividades que antes le gustaban al niño o al adolescente. Pues deja de ir al fútbol o a pintar o a música o a estar con los amigos. También puede aparecer una pérdida o un aumento de peso de forma considerable. Se produce una alteración de los patrones del sueño, así como una agitación o un enlentecimiento psicomotor. Es decir, vemos que la conducta motriz o bien el niño va más lento Uva está mucho más inquieto. También puede parecer falta de energía, es una sensación de cansancio de forma permanente, unos sentimientos de culpa, pero de una forma excesiva o sentimientos de inutilidad, y aparece también una disminución de la capacidad para pensar, para concentrarse, para tomar decisiones, y pueden aparecer pensamientos recurrentes de muerte. Por lo cual, tenemos síntomas afectivos que afectan a las emociones, cognitivos que afectan al pensamiento y luego a la conducta. Pero, ¿tienen que aparecer todos estos síntomas? No. Habitualmente, siguiendo los criterios clínicos ¿no? que les he puesto aquí, del DSM-5 y la CIE-10, que son los manuales que utilizamos para diagnosticar, estamos hablando que tienen que aparecer de toda esta lista al menos cinco eh, síntomas de los cuales uno de ellos tiene que ser el 1 o el 2. Estos síntomas, además, tienen que haber una repercusión clínicamente significativa, un deterioro en, en su funcionamiento y al menos presente durante dos semanas. Por favor, absténganse de auto pensar si tengo el síntoma o no, porque como, decía, como decíamos antes, es importante que el diagnóstico lo haga un, una persona especializada en el tema. ¿Y cómo aparece el trastorno mental? El trastorno mental, así en términos generales, un poco para situarnos, se produce la combinación de factores genéticos, una vulnerabilidad genética, es decir, el tener antecedentes psiquiátricos nos puede producir, una, eh, con la combinación de otros factores, la posible presencia de un trastorno, Además, lo que se combina con el temperamento, es decir, cómo es la persona, cómo afronta las dificultades, cómo afronta el día a día y combinado con situaciones traumáticas. Esta combinación es lo que nos puede propiciar la aparición de algún trastorno mental. Es muy importante en la depresión y en cualquier otro trastorno psiquiátrico descartar organicidad. Concretamente en la depresión lo que se, una de las recomendaciones es descartar que la función tiroidal esté correcta, que no haya una anemia, valorar alteraciones hormonales y metabólicas. Nosotros siempre recomendamos que frente a cualquier cambio conductual o emocional de un niño o un adolescente, lo primero es consultar a su pediatra o su médico de familia, porque él es la persona que conoce más al niño y, y puede entender bien su curso evolutivo, además de que siempre tenemos que descartar organicidad antes de empezar cualquier proceso diagnóstico. Y en la depresión, ¿qué se, ha, ¿qué se ha demostrado? ¿Qué nos dicen los estudios? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Uno de ellos es haber tenido un episodio depresivo anterior, que haya depresión en un familiar de primer grado, tener estresores interpersonales y familiares, situaciones traumáticas complejas, situaciones eh, familiares conflictivas, con elevada conflictividad y, estresa, y, y estresantes, que normalmente se mantienen en el tiempo, es decir, una situación estresante puntual, pues esto es un poco también la vida, ¿no? El problema es cuando los conflictos, eh, los niños los viven de una forma intensa, están en, metidos en problemas que no les tocan y además esta tensión se mantiene a lo largo del tiempo. Y a nivel de temperamento, si yo me afronto al problema de una forma negativa, seguramente será más complejo que lo pueda vivir aquello que me está ocurriendo de una forma más adaptativa. A raíz de la pandemia hicimos un, un estudio y, y vimos que aquellas personas que tenían un estilo de afrontamiento orientado a la solución y no tanto al problema, tenían menos malestar emocional a lo largo de, del confinamiento y de, de este tiempo que hemos pasado. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer frente a lo que me está pasando será importante. También se ha asociado que el padecer alguna enfermedad crónica puede tener más riesgo de presentar depresión. Tener una historia previa de ansiedad. La ansiedad y la depresión son dos trastornos que van bastante de la mano. Entre un 40 y un 60 por ciento de personas que, pues, que sufren un trastorno de depresión en adolescentes pueden presentar un trastorno de ansiedad, así como también eh, Personas con un TDAH estaríamos alrededor de un 50% o problemas de aprendizaje. También tenemos más riesgo en, en poblaciones que han, personas que han sufrido rechazo escolar, maltrato, abuso sexual, situaciones conflictivas. ¿Esto me determina para sufrir una depresión? No, son factores de riesgo en los cuales tendremos que estar atentos. Pero por eso también es importante hablar, hablar de los factores protectores, es decir, Um, bueno, esto, esto es un dato que sí que quería poner encima de la mesa de que tenemos que estar muy atentos para hacer intervención precoz porque hay estudios que nos dicen que solo el 50% de los adolescentes con depresión son diagnosticados antes de llegar a la etapa adulta, con lo cual cuanto antes empecemos a, a detectar y a tratar, mejor será el pronóstico. Pero tenemos que también tener en cuenta los factores de protección. Esto es una lucha. Cuando aparece el problema de salud mental, tenemos una balanza siempre de factores protectores y factores de riesgo. Por lo tanto, el ser conscientes de dónde me sitúo, tendré que podré tomar decisiones frente a cómo tengo mis estilos de vida, por ejemplo. Factores protectores, también sabemos que a nivel individual la inteligencia se asocia a un factor protector. Esto no lo escogemos, esto no hacemos, pero sí que tenemos factores modificables como sería la capacidad para regular las emociones. Esto también sabemos que hay aspectos genéticos, hay personas que se enfadan más deprisa que otras, pero podemos aprenderlo, esto lo podemos aprender. También podemos aprender a tener mecanismos de afrontamiento que nosotros decimos más adaptativos. Esto no significa ver la vida positiva, sino poder ver un equilibrio y hacer aquellas cosas que me ayuden a vivir esa situación de otra forma. También sabemos que tener buenas relaciones interpersonales y que la relación con los padres sea una relación cálida, con baja hostilidad, bajo control parental. Bajo control parental no significa no poner límites. ¿eh? Cualquier extremo siempre eh, no nos ayuda. Significa que no hay un exceso de autoridad, un de rigidez en las normas, sino que estamos hablando de un modelo que se basa en la escucha activa, el respeto, poner unos límites claros y sobre todo respetando el cómo se puede desarrollar el niño o el adolescente. Y algunas pistas algunas pistas que tenemos, ¿no? Antes de los niños, esto lo dicen mucho, ¿no? me aburro, no sé qué hacer, pero un niño que excesivamente lo va comentando, ¿no? ya no me lo paso bien con mis amigos, ya no quiero ir a deporte ya no quiero hacer, mmm, en el patio se queda aislado y de repente aparece esta irritabilidad que hablábamos que es tan característica de la clínica depresiva o de la sintomatología eh, depresiva y, que, y a la que tenemos que estar especialmente atentos. Pero un poco más, aún encontramos diferencias para tener pistas entre la manifestación de los síntomas del niño y el adolescente. El adolescente se asemejará un poco más al adulto, pero habrá pequeñas diferencias. En los niños, ¿qué observamos? Más ansiedad, más somatizaciones, es decir, dolores de barriga, de cabeza, eh, dolores inespecíficos, un aumento de estas rabietas, que sería esta manifestación de malestar, pero no es una rabieta puntual, y e incluso evolutiva sabemos que los dos tres años hay un pico en el tema de las rabietas y es la etapa del no pero hablamos de rabietas frecuentes y que generan problemas que hay una distorsión que hay una afectación del funcionamiento de diario sabemos también que en los niños no aparecen tantos eh, síntomas psicóticos que decimos ni tentativas eh, suicidas graves que aparece preocupaciones por la muerte Autoestima baja, una tendencia al aislamiento, al rechazo escolar y a un mal rendimiento. Un poco uno de los titulares también es: siempre que algún niño o adolescente observamos una bajada del rendimiento escolar, tenemos que estar atentos a, que, a lo que sea, atentos a lo que puede estar pasando. Esto significa que hay una depresión. No, simplemente tenemos que entender y ver qué puede estar ocurriendo. Luego ya es cuando iremos viendo poco a poco y poniendo contexto y valorando si hay una depresión o, o simplemente es un, una etapa que está pasando el niño o un problema de aprendizaje. Y en los adolescentes tiene que ver con la capacidad de mentalizar, con la capacidad de ser consciente de los pensamientos. Los niños más pequeños, manifestaciones más conductuales, a partir de los ocho años ya son más conscientes de los pensamientos que uno tiene y como os decía antes, el adolescente se asemeja más al adulto, con lo cual aparecen mayores condiciones negativas, más condiciones depresivas, muchos más sentimientos de culpa, sensaciones más de des desesperanza, de, de no ver salida, una melancolía. También aparecen alteraciones en el sueño, en el hambre, pueden aparecer síntomas psicóticos y conductas suicidas. Pero. ¿Cuál es la pista y a diferencia también entre el adulto y el adolescente? Que nos hallamos mayores problemas conductuales. Muchas veces nos encontramos en consulta que llegan adolescentes con trastornos de la conducta, problemas de conducta grave, y lo que subyace muchas veces es esta clínica afectiva que no se ha tratado y que ha ido evolucionando y que ha acabado manifestándose de este tipo. Con lo cual, esta será una señal de alarma que siempre tendremos que hacer el diagnóstico diferencial y ver si se trata de una depresión o de otro tipo de problema que podría explicar esta alteración de conducta. Y entonces, ¿cuándo consultamos? Pues siempre que la intensidad de los síntomas sea eh, muy elevada y que interfiera, ¿la durabilidad de los síntomas será un una pista, es decir, que yo esté triste dos, tres días, cuatro días, una semana. Pero cuando este ánimo es persistente, la mayor parte del día o triste o irritable, con una disminución de la energía de al menos dos semanas y además va acompañado de este cambio de conducta y en los patrones de sueño, de funcionalidad, abandonar actividades y esta tendencia al aislamiento, será cuando será importante poder eh, consultar con un especialista. ¿Qué es importante de cada tratamiento? La buena noticia es que tenemos tratamientos basados en la evidencia que funcionan y que nos ayudarán, a, sobre todo, a superar esta, este trastorno depresivo si está. Es muy importante, y esto los clínicos eh, lo hacemos con cualquier otro trastorno, hay que valorar siempre la comorbilidad, es decir, si hay otro trastorno, ¿Por qué? Porque entonces tendremos que tratar los dos y también tendremos que tener en cuenta el contexto, la situación que le ha llevado al niño o al adolescente. a Esa situación y en los tratamientos de infancia y adolescencia siempre, siempre incluimos a la familia. Son un factor modulador importantísimo para, la, para el pronóstico y la evolución del trastorno. Desde el entender, el comprender, tener herramientas para cómo manejar determinadas situaciones es difícil, es complejo, es una carrera de fondo y todos estamos en el mismo equipo. Y también sabemos que el tratamiento, como cualquier otro trastorno, será, tiene que ser personalizado. Hacemos trajes de anida y varían según la, según la severidad. Um, de forma habitual, pues, la, ¿qué recomiendan las guías clínicas? Sí, si el trastorno depresivo es leve o moderado, pues realizar visitas de apoyo, psicoeducación, entender qué ocurre, ¿no? qué, qué, qué está pasando, cuáles son los síntomas y pautas de manejo. Además, la terapia que ha demostrado eficacia es la terapia cognitivo-conductual, que es el tratamiento de primera elección a, a la depresión. Y si el tratamiento psicológico no es suficiente o, o es una sintomatología grave, se hacen tratamientos combinados con eh, tratamientos farmacológicos. Se ha demostrado que esta combinación nos ayudará a la larga a que el pronóstico, pues la tendencia es a mejorar. ¿Con solo un tratamiento farmacológico funciona? Habitualmente es importante potenciar los dos tratamientos. ¿Por qué? Porque el paciente necesita también herramientas para manejarse, para entender, para cambiar estos estilos de afrontamiento pero muchas veces si no iniciamos el tratamiento farmacológico no podemos hacer esa intervención. Con lo cual aquí es muy importante, nosotros siempre trabajamos en equipo, tomar decisiones consensuadas con la familia y el adolescente y el niño y para hacer este plan eh, terapéutico. Sabemos que el 90% de adolescentes eh, que hacen un episodio un trastorno depresivo eh, a lo largo del primer segundo año acaba remitiendo y el pronóstico es, dependerá de las comorbilidades de la historia previa y de la severidad del, del trastorno. Y solo para acabar un poco no titulares a, te, a tener en cuenta el trastorno depresivo es el trastorno más prevalente en niños y adolescentes de todo este bloque. La presentación clínica es distinta al adulto y tendríamos estos tres grandes bloques ¿no? por un lado estos cambios de humor a nivel afectivo, estas cogniciones, estos pensamientos a nivel de, de cognitivo y finalmente esta parte física ¿no? de estos cambios de, en la actividad motriz. Además, no aparece solo, sino que generan un impacto negativo en el funcionamiento. Estos síntomas se manifiestan diferente al adulto y la buena noticia es que tenemos tratamientos basados en la evidencia que funcionan y, además, nos hacemos de forma personalizada al niño, adolescente y a las características de la familia. Por mi parte, nada más. Y agradecida y a la espera de, de, de dudas que hayan podido surgir. Y, y nada, cedo la palabra al doctor Serrano y a mis compañeros. Muchas gracias, doctora Camprodón. Para los más de 100 oyentes que tenemos hoy en el canal SOM 360, recordarles, por favor, que pueden escribir las preguntas para la doctora Camprodón, para la Camprodón o para los siguientes ponentes en el chat y al final de, de todas las ponencias pasaremos a, a, a las preguntas y, y a dar un poco de, de espacio al debate. Bien, ahora, como les decía, nos uh, ilustrará el doctor Palau, el, el doctor Diego Palau, di, director ejecutivo de salud mental del Consorcio Corporación Sanitaria de Parc de acerca de la depresión en la etapa adulta. Por los años que hace que conozco al doctor Palao, les puedo decir que es un experto en el tema, en el campo, y si no habla de suicidio, no se preocupen que ya se lo preguntaré yo al final de la ponencia. Muchas gracias. Gracias a Cristina Molina y a ti, Tony, por la presentación y por la invitación a participar en esta, en esta webinar de, de SOM Salud Mental 360. Quiero agradecer especialmente que, que hablemos de, de, de la depresión. Yo lo he titulado, este título lo he utilizado más veces: la, la gran epidemia del siglo XXI. Pero a mí siempre me sorprende que una enfermedad tan grave, que, produce esa, que tiene esa alta prevalencia que tú has mencionado antes, que produce un, eh, es la mayor causa de, de, de años vividos con discapacidad a nivel mundial como, como causa de enfermedad y produce un sufrimiento terrible a nivel individual, familiar y, bueno, y en todas las edades, pues sigue siendo tan, tan tremendamente desconocida y en muchos casos no se llega a considerar una enfermedad. Y esto dificulta que las personas busquen ayuda, una ayuda adecuada y, y, y eficaz. ¿no? Eh, eh, yo siempre creo que eh, todos asociamos la depresión a tener una buena razón para deprimirse, pero cuando, es cuando hablemos de enfermedad muchas veces no hay ninguna, ninguna razón y simplemente pues, eh, entras en un estado de, de enfermedad que se, que se llama depresión y que, como ha dicho Esther, eh, podemos definir como una enfermedad bastante común con unos síntomas que son incapacitantes y que tienen una duración mínima de dos semanas, pero que todos los que nos dedicamos a esto sabemos que cuando vemos a los pacientes llevan semanas, muchas veces, algunos de ellos, en algunos casos meses, eh, con la enfermedad. Y básicamente no, no es tan difícil como en, como en los niños hacer el diagnóstico. Siempre hemos promovido que... Que todos los médicos en general y especialmente los médicos de atención primaria tienen que ser capaces de, de hacer el diagnóstico un diagnóstico fiable y poder gestionar y tratar la, la depresión y básicamente se, se, se identificando los síntomas principales esa tristeza que nos hablaba Esther una tristeza patológica que tenemos que diferenciar de la tristeza común que todos experimentamos cuando, cuando tenemos una frustración, una situación de estrés o, o sufrimos un trauma es, es una tristeza desprotegible proporcionada, que, que mucho más intensa y que, y que es mucho más duradera de lo que sería razonable. Y muchas veces se acompaña de un síntoma que a, a veces pasa desapercibido y es que los pacientes con depresión pierden la capacidad de disfrutar de las cosas. No pueden eh, experimentar placer total o parcialmente y esto es un síntoma muy discapacitante porque eh, se pierde la ilusión por la vida, por el, el apego a las cosas. Haces cualquier cosa que te, antes te gustaba mucho y pues no te produce ningún placer y esto durante semanas, meses, etc. Estos dos síntomas nucleares eh, se acompañan de otros síntomas, como nos decía Esther, de, de diferentes eh, esferas, hay problemas de concentración, de memoria, puede haber alteraciones del ritmo circadiano, del peso, de, de, de la, de, de la, de la fatiga, sensación de fatiga, agitación o enlentecimiento psicomotor, alteración del sueño y muchas veces un sentimiento de culpabilidad, encima de encontrarte tan mal piensas que eres el culpable y que tienes la culpa de todo lo que está pasando. Y hay un síntoma que quiero hacer especial mención porque muchas veces ni siquiera se pregunta y que está asociado a la depresión en muchos casos, sobre todo en las formas más graves. Me refiero a los pensamientos recurrentes de muerte o suicidio que se asocian, como digo, a, las, a los casos más graves y que pueden tener consecuencias extremadamente graves. Pero, ¿qué es la depresión? Bueno, la depresión tenemos que verla como, como una enfermedad que tiene múltiples causas. No hay una única causa, no hay una, una buena razón para deprimirse. Hay una serie de factores psicosociales, eh, básicamente, el, el, que tienen que ver con... Con, bueno, con, con la vulnerabilidad eh, que, que podemos eh, heredar en muchos casos, que puede haberse condicionado, como nos decía Esther, por acontecimientos traumáticos a lo largo de, de nuestra de la infancia y que condicionan pues, un desarrollo anormal del cerebro y de, la, y de la capacidad de reaccionar ante la adversidad. Eh, Muchas veces eh, se desencadena por, por, por alguna causa, pero no es la causa, sino que es el factor que, que pone en marcha esa, esa enfermedad eh, tan grave. Y después tenemos una serie de síntomas eh, que es lo que llamamos la condición depresiva, síntomas depresivos que son los que he comentado antes. Est, estos aspectos psicosociales se pueden tratar evidentemente con eficacia con psicoterapia, con terapias psicosociales que han demostrado efectividad. Y la otra cara de la moneda es la biología. Los aspectos genéticos, hay una, una carga genética que observamos muchas veces en los pacientes, especialmente los más graves, con una, una agrupación familiar. Un, una vulnerabilidad al estrés, a la adversidad. Son personas que, que, que realmente delante de, de, de situaciones estresantes eh, pueden desencadenar la, la depresión porque tienen esta predisposición. Eh, y al final hay un desequilibrio neuroquímico que sabemos que se produce en la mayoría de los casos y, y que eh, está, todo el mundo conoce o muchas personas conocéis, eh, que hay una disfunción en las monoaminas. Básicamente, que no ha oído hablar de la serotonina, de la noradenalina y de la dopamina en relación con la, con la depresión? Esta disfunción, esta vía final común en la que aparece que padecen los pacientes con depresión, se puede tratar de forma eficaz con tratamientos biológicos como la, los antidepresivos o técnicas de neuroestimulación. Y para que nos quede a todos claro que esto es una enfermedad, he traído esta imagen del, de, de un corte de, de una resonancia del, del cerebro en el que he marcado eh, una zona del cerebro que se llama el hipocampo. Es la única zona del cerebro en donde hay células eh, pluripotenciales, donde nacen todas las neuronas. Eh, a lo largo de, de, de la vida eh, de, de un individuo, pues la, hay una regeneración eh, de las neuronas de, de, del cerebro y todas las neuronas nacen en los dos lados del cerebro, en el hipocampo. Pues bien, lo que podéis ver aquí es que tanto en el lado izquierdo como en el derecho, en los pacientes con depresión, en comparación con personas que no tienen depresión, hay una reducción del volumen de esta zona, que además aumenta con el paso del tiempo. Cuanto más tiempo estás deprimido, más pequeño es el volumen de esta zona del hipocampo. Y esto es así porque hay una eh, disminución de la neurogénesis. Dejan de nacer neuronas en esta parte del cerebro y el cerebro... Eh, eh, vemos una reducción de, del volumen. Esto para los que tienen alguna duda de que esto es una enfermedad eh, potencialmente grave. y bueno, lo que es más visible es que afecta a muchísimas personas. En España, en un año, pues puede afectar a más de 2.400.000 personas, un 5,2% de la población. Eh, a lo largo de toda la vida, un 11%, más de 5 millones en una población de 40 millones, de 40, 40 y pocos millones de habitantes, van a padecer un episodio depresivo. Y es una enfermedad que como decía antes, muy prevalente, que, que tiene mayor representación en la atención primaria. Esto es un estudio que hicimos ya hace unos cuantos años con Tony Serrano en la atención primaria, en el que podéis ver simplemente esta cifra, que la prevalencia anual de la depresión mayor en personas que van a su médico de atención primaria es prácticamente el 10%, una de cada 10 personas que van cada... cada cada año al médico tienen una, una depresión y en muchos casos esta depresión no, no, no se reconoce y no es no es no es tratada a pesar de que bueno el reconocimiento y el diagnóstico se basa en el reconocimiento de esos síntomas que decía antes y que cualquier clínico con una si, si pones bien la, la vista y, y exploras estos estos estos síntomas lo puedes encontrar esta esta enfermedad tan grave produce mucha discapacidad representa el 8,7 de, de los años perdidos por discapacidad en, en España, por enfermedad, 424.000 eh, años perdidos en, en, en el conjunto de la, de la población. Y si lo medimos en año, en días de, de incapacidad temporal, vemos que la segunda causa, esto es un año de hace varios años, pero eh, de solo, de, solo de Cataluña, pero veis que es la segunda causa de, de incapacidad temporal que eh, eh, por enfermedad, eh, por detrás de, de, de las alteraciones osteomusculares, pero con una duración eh, mucho, ma mucho mayor, de 28 días de, de media. En, esta, en este estudio que se ha publicado recientemente, en el que se puede ver en España la, la, la, la, la, los dailies, la, la, los años de vida ajustados por discapacidad, podéis ver en la, en la, en la curva naranja, que representa a las mujeres como hay una diferencia clara de género y cómo a partir del 2005, a pesar de esos tratamientos y de que tenemos más dispositivos de atención, eh, no ha dejado de aumentar. ...de forma considerable la incapacidad que produce la depresión. En, en, esta es la, en verde está la global y en, en azul la, la, los dailies, la, los años ajustados por discapacidad en hombres. Como veis, hay una clara diferencia eh, entre, entre género que afecta, desgraciadamente, a las mujeres. Este, estos son resultados eh, que en, en España eh, pues se, ha, se ha cuantificado el, el coste de, de, de la depresión, eh, tanto a nivel total como a nivel social. Eh, teniendo en cuenta eh, la, la, la afectación de discapacidad eh, funcional que, que provoca. y Como podéis ver, la mayor parte de los costes de la depresión son indirectos, más del 80%. O sea, no cuesta tanto eh, a nivel de, de atención sanitaria, pero sí que a, a, los costes sociales son, son tremendos, como podéis ver aquí, en, esta, en, esta, en, en este gráfico. La, la buena noticia es que, como nos decía Esther, la depresión se puede tratar, se puede tratar de forma eh, efectiva y, eh, bueno, eh, como vemos en esta curva, pues eh, se puede conseguir la remisión de, de, de este estado de ánimo depresivo, de esta dificultad para, para disfrutar de las cosas y de esta incapacidad para relacionarnos con normalidad, con nuestros, eh, nuestra familia, con nuestros amigos, de, de, de, de, de poder hacer planes y poder disfrutar de la vida y poder trabajar o, o estudiar el problema principal es que apenas un 50% de las depresiones reciben tratamiento adecuado. Por eso es tan importante hablar de la depresión, para que cada vez más las personas identifiquen que tienen o que pueden tener una enfermedad y busquen una ayuda efectiva. Porque... Bueno, la ayuda funciona en casi un 70% de los casos, como podemos ver aquí en esta, en esta curva, pero aunque, aunque aunque el tratamiento es eficaz, casi en una tercera parte de los casos los tratamientos no son eh, no, no consiguen eh, la respuesta adecuada y se, se requiere la intervención de especialistas y, y de tratamientos más allá de los que utilizamos en, primera, en primer nivel, que es, que, que es el tratamiento con, con, con antidepresivos inhibidores selectivos de captación de la serotonina, eh, y, y se requiere aquí sí ya la intervención de, de especialistas. Y como nos anunciaba Tony no puedo dejar de hablar del suicidio porque el suicidio se asocia a la muerte y las conductas suicidas se asocian de forma estrecha eh, fundamentalmente eh, en, a, a la depresión, fundamentalmente en adultos. De hecho, como veis aquí, los cuatro factores más asociados a, a, la, a la conducta suicida, a la muerte por suicidio, son las, el haber realizado tentativas previas, pero sobre todo la depresión y los trastornos afectivos en general que aumentan el riesgo en 13 veces junto al consumo de sustancias y algunas situaciones sociales. El suicidio actualmente es la primera causa de mortalidad externa en, en el mundo. Ha habido una tendencia a, a disminuir en, en todo el mundo hasta ahora, eh, excepto en Estados Unidos, donde bueno, utilizan métodos, como todos los días oímos en las noticias, eh, muchas veces pues, tienen acceso a métodos letales y eso produce que, que más de 40.000 americanos eh, mueran por suicidio eh, con armas de fuego, la mayoría. Eh, y aunque estos no, no, no suelen salir, salen los casos de, de asesinatos que, que bueno, apenas pasan de los 20.000, que también son muchos. La situación actual es de preocupación, por como nos ha dicho Tony, la, la, la COVID ha creado una situación de, de, de tormenta perfecta: el aislamiento social, el impacto económico agravado por la guerra, la dificultad para acceder a ayuda. Eh, informal y ayuda sanitaria, las noticias alarmantes, la afectación de los propios profesionales y ese incremento de la depresión y la ansiedad del más del 25% que sabemos que se está produciendo. De todas maneras, tengo que decir que hasta ahora no se ha podido certificar un incremento de la mortalidad por suicidio en el mundo porque se está poniendo remedio. En principio parece que eso está... Pero sí que eh, podemos ver fenómenos como este de que, que, que, que tenemos constancia a través del Código Río Suicidio Cataluña. Es un código en el que se registran todos los casos de tentativas y hemos podido ver que a partir del año de, de la vuelta al colegio, en el año 2020, se produjo un incremento del 200% prácticamente de las tentativas de suicidio en chicas que no ha parado de, de aumentar. ¿eh? En el año 2021... Ya se produjeron 1.265 tentativas registradas frente a las 400-300 que se producían en los años anteriores. Esto no podemos certificarlo, pero parece que se asocia eh, directo e indirectamente a la COVID. En Cataluña, eh, desde el septiembre del, 2000, del año pasado, disponemos de, de un plan, el Plan de Prevención del Suicidio de Cataluña, es lo que recomienda a todos los países que, que, que dispongan de un plan eh, que, que tenga intervenciones de prevención a, a todos los niveles, prevención universal, prevención selectiva en las personas que detectamos que tienen mayor riesgo y prevención indicada en los pacientes, pues, por ejemplo, los depresivos, eh, en los que deberíamos de, de poder facilitar un tratamiento eficaz. Sí. La traducción de tribo la vida es escojo la vida. Es un lema sencillo que pone en evidencia la, pues, la necesidad de que las personas, cuando se están debatiendo entre, entre pues, el sufrimiento, la desesperación, el pensamiento suicida y entre realizar o no esa conducta suicida y la propia vida, pues que escojan la vida y que busquen ayuda porque la ayuda le puede, le puede sacar o ayudar a salir de, de esa situación. En Cataluña hemos priorizado en este plan, varias acciones, como es muy, muy local, no, no voy a entrar en ello. Simplemente eh, voy a hacer mención a, a, dos, a, dos, a dos acciones que me parecen bastante relevantes. Hace pocas semanas se puso en marcha el, el 061, el teléfono de prevención del suicidio, un teléfono profesional de prevención del suicidio. A diferencia de la mayoría de los teléfonos que existen en el mundo, que son comunitarios y que funcionan muy bien y que han demostrado de efectividad, aquí se ha apostado por un teléfono eh, eh, de, de, de salud en el que hay psiquiatras, psicólogos y enfermería que atienden a los pacientes con riesgo de suicidio que mayoritariamente tienen una enfermedad o un problema de salud mental y que por tanto pueden acceder a esta ayuda 24 horas, 365 días al año. Y la segunda medida que quiero destacar son las intervenciones en los colegios de prevención eh, tratando de mejorar la resiliencia de y, y, y, la, y, la, y la, el conocimiento y, la, y reducir el estima de la enfermedad mental entre los jóvenes que, como hemos visto, puede, debe tener, es absolutamente necesario por ese incremento de las tentativas en las chicas. Esta es la foto de la presentación que hicimos en la sala de, del 061, el teléfono de la, de la salud de Cataluña, hace pocos días y que ya eh, funciona. A los profesionales que estáis oyendo esta, esta charla, en, en Cataluña está este teléfono, pero en el resto del mundo hay otros teléfonos que tenemos que recordar a nuestros, a nuestros pacientes en situación de riesgo para que, eh, para, que, para que conste claramente su plan de seguridad. Y a las personas que puedan estar en riesgo, pues recordar que que hay que escoger la vida y llamar a, para buscar ayuda y, y, y, y superar esa situación que siempre será transitoria si uno consigue acceder a la ayuda eficaz. Y nada más, esto era todo lo que quería comentaros y, bueno, a, a disposición de todos vosotros por si queréis hacer alguna pregunta o aclaración. Muchísimas gracias, doctor Palau. Um, vamos a pasar ahora a la tercera presentación, a cargo del doctor uh, Juan Manuel Mendive, médico de familia del Centro de atención Primaria de La Mina en Barcelona, que depende del Instituto Catalán de la Salud, que es el centro público, y nos va a hablar de la depresión en gente mayor. Adelante. Muchas gracias eh, por la amable invitación para participar en, en este webinar en la tarde de hoy. Y muchas gracias a, a todos los que me han precedido, realmente para mí es un honor participar hoy y voy a dar una visión de, de este tema que como se está comentando por los, las personas que me han precedido de una manera brillante por estos expertos, bueno pues es un tema que nos está afectando mucho ya eh, a toda la población. A mí eh, me han comentado si, si quería dar una visión sobre la depresión en la gente mayor y bueno voy a, voy a enfocar en esta esta, esta pequeña y breve charla desde un, una visión que yo creo pues que nos atañe a todos, no solamente a la gente mayor. Como decía, yo soy médico de familia, llevo trabajando 32 años en una zona, en un barrio muy pobre, en las afueras de, de Barcelona, y pues cuando una persona lleva trabajando tanto tiempo en un entorno complicado, pues, eh, bueno, pues tiene muchos inputs y, y recibe pues eh, también pues muchas, muchas visiones y, y muchas situaciones complicadas como me imagino que todos ustedes eh, por cierto que entre las personas que nos están escuchando hoy a las cual eh, saludo muy efusivamente me parece que tenemos personas escuchándonos desde diferentes puntos de España también eh, de Latinoamérica bueno pues eh, creo que hay profesionales sanitarios también me parece que algunos de ustedes pues no lo son y que pueden bueno tener otros perfiles en cualquier caso yo voy a hablar de una manera eh, lo más global que pueda, pero siempre eh, con esta visión del médico que está en un centro de salud. Este es una, un cuadro de, eh, de Van Gogh y es en Van Gogh, al final ya de, de su etapa, cuando el hombre estaba muy desesperado y realmente, eh, si uno se fija bien en el cuadro, eh, con las expresiones, la expresión que nos quiere marcar en este cuadro, casi, casi estarían todos los síntomas que podríamos hablar eh, y en los que podríamos hablar sobre la depresión. Yo no me voy a extender mucho para hablar de los síntomas porque ya se han hablado y los pueden encontrar ustedes en cualquier manual, incluso para hablar de cuáles serían los síntomas del anciano que está sufriendo de depresión y me gustaría pues, explicar un caso que, que yo tuve, un caso real, un caso del señor Pedro, un señor al que yo conozco hace muchos años y que además bueno, pues, nos une una, una relación pues eh, como decía, eh, una relación yo diría bidireccional. ¿no? En la consulta de un médico de atención primaria no solamente hay una actitud de una ayuda hacia una persona que, que busca esa ayuda de un profesional, yo incluso ya acabo reconociendo también un beneficio del propio profesional en esta, en esta relación eh, bidireccional y en la que todos nos ayudamos eh, evidentemente. pues este este pescador, este señor Pedro, eh, cuya mujer también conocí y que falleció hace unos años en una residencia geriátrica, es un señor que vive solo y que tiene tres eh, hijos, siete nietos aunque actualmente los hijos no tienen mucha relación con él por diferentes situaciones de la vida, pero que no la visitan con tanta frecuencia como él quería. Y un día pues, vino la consulta de atención primaria, como decía, una consulta en la que el target, el, la visión, es una visión pues, holística de la persona no estamos centrados en problemas concretos solamente de salud mental, como podría ser una consulta especializada del ámbito de la psiquiatría o de la salud mental, sino que en este caso tenemos que hacer frente a toda una serie de problemas. Por ejemplo, las comorbilidades del señor Pedro. Es un señor que tiene hipertensión arterial, padece dislipemia, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hiperplasia de próstata y lo que realmente a él le incapacita mucho es una artrosis severa, a la cual le habían dado una indicación quirúrgica en ambos hombros y ambas rodillas desde hace ya muchos años. Y, bueno, seguramente este problema que tiene el señor Pedro tiene que ver con sus antecedentes en el mar, un trabajo duro duro durante muchos años. Y un día, en la consulta, Pedro pues, pues me empieza a explicar de, de sus pensamientos. Yo supongo que Pedro identifica que tiene un profesional pues, con el que se puede dirigir tranquilamente Y me empezó a explicar que, que sí que tomaba muchas pastillas para el dolor, pero que bueno, que estas pastillas que no le acababan de quitar, los dolores que él tenía. Y he intentado poner en, en, aquí en la diapositiva una frase que es textual prácticamente de lo que él me dijo. ¿no? Y me dijo algo así como, a veces pienso que me gustaría volver a coger mi barquita de remos y ponerme a remar mal adentro y perderme en el mar. Casi me emociono escuchando otra vez y leyendo esta frase, pero es que realmente... El señor Pedro estaba pasándolo pues muy mal y como decía también antes nuestro compañero, el, el doctor Diego Palau, seguramente estábamos ante un caso ya de unos pensamientos eh, de, de, de, de índole, pues pensamientos eh, de, de, incluso con, con riesgo de, de suicidio, estos pensamientos de, de acabar, de, de, de terminar, pues de una persona que realmente pues, se encontraba muy mal y que tenía una limitación muy importante en su vida y que seguramente pues por lo que fuera, hasta ese momento pues, no se había recogido. ¿no? Y ese día pues, pues pasó esto, que yo creo que bueno, pues, de alguna manera nos podía ayudar a centrar el debate. A partir de ese día eh, pudimos ayudar al señor Pedro en la situación que él tenía. Seguramente, bueno, pues, la, y el, después de esto que pasó, ha podido vivir pues, eh, varios años y todavía está el señor Pedro positivo y está mejor. Y ha podido rehacer las situaciones que tenía también. Eh, dificultades en la vida y en el entorno de su familia. Digo esto porque el conocimiento del paciente, eh, por esta, este, este abordaje que podemos eh, dispensar, un abordaje de una visión más holística, gracias al conocimiento de la familia, que siempre puede y tiene que resultar una ayuda en las situaciones, gracias a, a, al, al, al conocimiento del paciente, porque tenemos muchas posibilidades de poder realizar un diagnóstico precoz y un manejo adecuado, y también, como diré más tarde, en los casos de pacientes eh, de gente, en gente mayor, como en el caso de Pedro, incluso no, no en el caso concreto de él, pero en otros casos podríamos intentar realizar cuando hiciera falta el diagnóstico diferencial con patologías muy frecuentes de la gente mayor, como podría ser la demencia. Pues este conocimiento del paciente, este conocimiento de la familia y el del entorno y de la comunidad que, en la cual eh, el señor Pedro vive y la comunidad en la que nosotros atendemos y dispensamos nuestra atención vive, seguramente eh, pues puede resultar de gran ayuda en el manejo de la depresión en la gente mayor. Esto es un cuadro clásico ya que he recogido en diferentes publicaciones, simplemente es para, para hacer una reflexión un poquito también eh, en voz alta y, y un poquito poniendo eh, los diferentes, las diferentes áreas en las cuales eh, las personas de mayor de, de más edad, los ancianos, pueden tener, correr ese riesgo y esa predisposición hacia la depresión. Podemos hablar de factores más predisponentes, incluso estaría aquí la predisposición genética que se hablaba anteriormente, o la diferente eh, respuesta al aprendizaje, respuestas al, al aprendizaje de situaciones, por ejemplo, de más tensión. Eh, factores como podrían ser preocupaciones por causas contribuyentes de tipo de situación económica. Esto, entornos desfavorables, como en el que yo comentaba, pues que realizo mi trabajo, por ejemplo, pues pueden ser eh, situaciones complicadas. Problemas de inmigración con, con personas que tienen un aislamiento social por diferente grupo étnico, por ejemplo. Ca cada vez más estamos viendo este tipo de problemas, y en la gente mayor todavía esto puede producir mayor impacto viéndose desplazados de su entorno habitual. Eh, poblaciones que están emigrando eh, de, de unos países a otros, yo tengo pacientes de países latinoamericanos, por ejemplo, que después se ven con esta sensación de, de pérdida de, de vínculo afectivo con sus, con sus orígenes, pues todo esto evidentemente causa un problema. Pero una vez más, al final son los factores precipitantes los que en muchos casos van a, van a propiciar que el anciano acabe teniendo esta depresión. Y muchos de estos tienen que ver con la pérdida de funcionalidad, esta vulnerabilidad al final de los años y... Y, y que no siempre, no siempre está bien recogida. Y ya ni digamos cuando este, este anciano acaba teniendo un problema de aislamiento. Entonces ya se da todo este caldo de cultivo tan desagradable para que nuestro anciano acabe teniendo una depresión. ¿Y por qué cuesta reconocer la depresión? ¿Cuesta reconocer la depresión en el anciano? Pues por muchos factores, y aquí les he puesto algunos de ellos que tampoco me extiendo de mucho, pero es que realmente es muy difícil a veces reconocer que una persona tiene depresión cuando ni la propia persona es capaz de reconocerlo. Y además, muchos pacientes que no se encuentran bien, pacientes mayores, no saben tampoco o no se sienten, por ejemplo, legitimados a poder ir al profesional y explicarle que no se encuentran bien, pueden pensar, uy, este médico, esta enfermera, bastante trabajo tengo yo como para ir con mis problemas y explicar mis cosas. Pues este es uno de los problemas que puede hacer que en atención primaria que generalmente y tradicionalmente se habla de que es un entorno también donde hay mucha carga asistencial y muchos problemas, pues no se acaban reconociendo muchos casos de muchos pacientes mayores con depresión. Y entonces los pacientes pues van pasando, van pasando con mucha comorbilidad, mucha patología, pero a lo mejor nadie tiene ese momento, ese día especial, ese día mágico para poder encontrar lo que la, la persona quiere. Y es alguien que le mire bien y que le entienda lo que le está pasando, que a lo mejor entienda esa vulnerabilidad de esa situación, por la cual está atravesando esa persona, ¿no? pues este humor que puede ser depresivo, pues puede pasar desapercibido en muchos casos, pero es que muchas veces también la persona mayor, el anciano, piensa que la única manera de poder legitimar la visita con su profesional sanitario es mediante quejas somáticas, y la pobre persona mayor va teniendo más y más pastillas para su dolor, y más y más pastillas, incluso al final, desgraciadamente, con problemas que pueden tener que ver incluso con el manejo de fármacos, o por ejemplo, ¿no? que se les ha dado porque las personas quejan de dolor. Y lo que quiere es expresar esta, esta persona mayor es ese malestar. Ese malestar, como decía alguien alguna vez, ese dolor incluso del alma que tienen para explicar lo que les pasa. ¿no? Pues esto es lo que pasa muchas veces, y esto es una, una situación que es muy difícil de manejar. Lo mismo que situaciones que tienen que ver con la ansiedad, muchas veces también las personas mayores, que puede estar más o menos eh, haciendo que la dificultad en el manejo pueda ser una de las causas por las que cuesta reconocer este problema. Pero el abordaje de la depresión en la persona mayor en atención primaria, como decía, tenemos algunas ventajas y también eh, me gustaría bueno, pues, eh, poner en relieve cosas que nosotros como médicos eh, de familia o enfermeras en atención primaria podemos hacer. ¿no? Podemos hacer eh, que esta atención eh, tenga que ver con todos los aspectos, como decía, que, que componen eh, la visión esta holística de la persona para hacer este traje a medida también como he comentaba antes a algunas de las personas que me han precedido este traje a medida que cada persona va a necesitar el traje a medida para el tratamiento de la depresión sin duda sin duda sin duda que va a necesitar de tener también aspectos de apoyo psicológico si vamos a recetar una pastilla, que puede ser, no me voy a extender en el tratamiento de psicofármacos en esta, en esta breve intervención mía, porque van a encontrar ustedes que para las personas mayores pues sí se recomienda los inhibidores de la recaptación de serotonina, seguramente algunos con un perfil eh, que va a ser más favorable a las personas mayores, como podría ser la seltralina o incluso el citalopram a, a bajas dosis para evitar problemas, otro tipo de fármacos como la trazodona, pero no me voy a extender en el tipo de, de fármacos, ¿eh? Yo lo que quería insistir es que la persona mayor va a necesitar también de ese acompañamiento, de ese apoyo psicológico. No diría psicoterapia, porque muchos profesionales de atención primaria no somos especialistas en psicoterapia, pero sí que tenemos, yo creo que, la necesidad y la obligación de alguna manera de acompañar ese seguimiento terapéutico de un apoyo psicológico. Y además, una de las cosas que creo que no se hace suficientemente y que pienso que sería fundamental para mejorar el seguimiento y los resultados de las personas mayores, es tener en cuenta lo que hoy día se conoce como prescripción social, que al final no deja de ser aprovechar todos los recursos que tenemos en la comunidad para proporcionar el apoyo a esta persona mayor que está sufriendo de depresión. Y, y esto pues son actividades que podemos hacer en la comunidad, cosas muy sencillas, cosas que se están haciendo hace muchos años, pero que si sí, entre todos los agentes de salud en el que estamos en el territorio, desde el centro de salud, desde otros agentes sociales, pues... Podemos poner en relieve las cosas que tenemos allí para todos y las personas mayores van a poder participar de, de grupos, por ejemplo, de voluntariado o de actividades de ejercicio libre. Este tipo de actividades, a veces incluso talleres supervisados para mejorar su memoria, tenemos evidencias enormes de que todo este tipo de tratamientos que están también en la comunidad y que se pueden coordinar con los agentes de salud, pueden ser y son de hecho excelentes para poder mejorar. Tenemos evidencias realmente de que el aislamiento social mata, mata a nuestros ancianos, mata a nuestra sociedad. Y Hay metaanálisis que demuestran ya desde muchos años que la influencia de mejorar las relaciones sociales realmente incluso se puede, se puede comparar a, a, a otros factores que nadie pone en duda, que un médico tenga que tratar a las personas para, quitar el, para evitar el tabaquismo, porque esto, el tabaco puede ser tan perjudicial como para... Para, para intervenir sobre esto. Pues claro que sí, pero también es, tenemos evidencia de que evitar que las personas tengan un problema de aislamiento, esto también está siendo muy perjudicial y te, está haciendo que las personas mayores sobre todo, que son las que actualmente de manera desgraciada están teniendo más sensaciones de aislamiento social y más percibimiento de aislamiento social, esta vulnerabilidad está haciendo que nuestras personas mayores pues mueran antes de lo que se fuera deseado. Y esta es de metaanálisis que decía que desde hace muchos años está publicado y tenemos esta evidencia tan importante, pero de la que muchos profesionales, desafortunadamente, pues no se hacen énfasis y evidentemente porque esto no está muchas veces pues muy valorado, como que tengan, tengamos algo que decir los profesionales sanitarios sobre la vulnerabilidad de percepción de aislamiento social de nuestros pacientes, pues cómo no, y mucho más de nuestras personas mayores. Fíjense si tenemos algo que decir, que tenemos evidencia también del, del English Logical Study on Aging. este es un estudio clásico también en el que se veía, y aquí tienen en la gráfica, que las personas que hacían actividades para mejorar la situación en su etapa de, de mayor edad, las personas eh, adultas, digamos ya ancianas, tienen en las, en las barras azules las personas que hacían actividad y en, las que, y en las barras lilas, en las moradas, las que no hacían actividad, en la parte de la izquierda tienen a los hombres y en la derecha a las mujeres, como las personas que hacían actividades en la comunidad, pero que podían ser actividades de voluntariado, por ejemplo, ¿eh? o de cuidar a otras personas, haciendo voluntariado, cuidando a otras personas, incluso las personas mayores, pueden beneficiarse de tener menos depresión, de bajar su, su riesgo de depresión, de disminuir el dintel de síntomas depresivos. Estas son evidencias. Tenemos que trabajar también para conseguir que las personas también se sientan mejor porque estén siendo útiles para los demás. Eh, simplemente, eh, sin extenderme mucho, comentar, y esto es un cuadro también para hacer ese diagnóstico diferencial que a veces no es fácil en las personas mayores que pueden tener también algún síntoma del de, de problema de deterioro cognitivo, de demencia, pensemos que las personas con demencia, hasta la mitad de ellas, en algunos estudios se habla de que la mitad de las personas con demencia pueden acabar Teniendo problemas de depresión y a la inversa también las personas con depresión pueden acabar teniendo demencia esto aquí hay una interrelación seguramente también tiene que ver con deterioros cognitivos porque también a nivel eh, eh, neuronal se ha, se ha, hay evidencias clarísimas de que hay una disfunción neuronal que existe también problemas vasculares todo esto es muy real es muy cierto pero también es verdad que desde el punto de vista práctico tenemos que poder eh, saber exactamente si nos encontramos hasta con un señor Pedro con depresión o con una señora Pepita o con quien sea que puede tener en un momento determinado un problema de deterioro cognitivo el que tenemos que trabajar, pues podemos, por ejemplo, fijarnos en el tema de las habilidades sociales, cuando están realmente alteradas podemos pensar más en un problema de depresión que cuando están más preservadas si nos fijamos por ejemplo en los patrones del sueño o en los patrones de factores asociados con el ánimo, por ejemplo, de fondo depresivo, o las personas que tienen más irritabilidad o desorientación que hablarían más, por ejemplo, de un entorno más tipo de, de, de demencia, pues serían aspectos a tener en cuenta para realizar el diagnóstico diferencial. Esto también son eh, tablas más o menos clásicas que las podrán encontrar eh, en muchos sitios. Simplemente voy a terminar eh, diciendo una cosa que me parece que es muy importante. Nuestros ancianos eh, se merecen eh, lo mejor después de haber dedicado una vida a ayudar a los suyos. Se merecen que les ayudemos también a ellos. Este, esta charla mía... Quiero que sea un homenaje a los ancianos, la etapa de COVID ha, ha, ha producido grandes problemas también en esta población, han perdido amigos, han perdido compañeros por el camino y creo realmente que nuestra sociedad no podríamos decir que esté, que esté muy sana, eh, podríamos decir que es una sociedad enferma si no nos preocupamos de una mejor salud eh, mental, de una, de una mejor salud holística y, y una mejor salud para estos ancianos y evitar que puedan sufrir esa depresión en muchos casos una, una depresión, eh, sobre todo peor todavía, si es una, una depresión en aislamiento. Eh, muchas gracias por todo. Aquí les dejo también unas fotos que les he ido pasando de los grupos de actividad física que hacemos como actividades de promoción de salud y actividades en la comunidad eh, con enfermeras también y con, con, con agentes sociales en el barrio de la mina y nuestro centro de salud en el barrio. Muchas gracias a todos y hasta cuando ustedes quieran si quieren hacer alguna pregunta, aquí estamos. Muy bien, muchas gracias, doctor Mendive, y gracias a todos los ponentes hasta ahora por ajustarse al tiempo. Y vamos uh, con la última persona, que es un testimonio de una persona que ha sufrido una depresión mayor, se llama Eva Molina, y les recuerdo, para terminar, que esta va a ser la última presentación, eh, durará unos 15 minutos aproximadamente, y después abriremos el campo a todas las preguntas que, eh, que se han ido realizando muchas de ellas en el chat o en el espacio de preguntas y respuestas. Les animo a, a poder hacernos llegar eh, todas las que consideren y les felicito porque nos seguimos manteniendo la cifra de los, de los 100 ponentes, esto significa que, perdón, asistentes, esto significa que los ponentes han estado en un grandísimo nivel y no dudo que, que ahora Eva nos, nos ayudará a ilustrar, como no podía ser de otra manera, desde el testimonio en primera persona, esta es una de las digamos, características del de, de son y Shanta que intentamos eh, hacer participar de la, de la manera más directa posible a las personas afectadas que nos ilustran con su ejemplo muchas de las cosas que probablemente desde el punto de vista de los profesionales somos incapaces de ver y que creemos que este testimonio es importantísimo para mejorar entre todos la capacidad de, de ayudar a las personas que tenemos los, los profesionales. Así que sin más dilación Eva, adelante. Buenas tardes. Eh... Primero quiero dar las gracias a, a la Plataforma 360 del Hospital Sant Joan de Déu, de aquí de Barcelona. Y bueno, a todos los profesionales y profesionales, eh, o sea, eh, hombres y mujeres que me han que me han acompañado en mi proceso. ¿no? Eh, me llamo Eva, tengo 46 años. Y fui diagnosticada de, de depresión mayor y trastorno generalizado de ansiedad eh, en el 2016. Eh, pero ya llevaba, llevaba bastantes meses eh, con unos síntomas muy fuertes y, y negándome la evidencia de que necesitaba ayuda, ¿no? Eh, de hecho, no la pedí, no pedí ayuda yo, <ríe> porque, bueno, eh, o sea, a lo largo de mi vida yo he tenido, tuve, he tenido otros otros eh, estados de depresión, ¿no? Y... y um, bueno, soy de una generación en la que realmente llevabas a tus hijos o, o ibas a, a, a solicitar ayuda médica eh, cuando parecía ser un caso muy evidente de locura. Entonces, eh, a mí no me llevaron al psicólogo, eh, seguramente, pues porque. Bueno, era otra generación y ir al psicólogo era estar loco. <risa> y eso se ha vivido siempre como un estigma, ¿no? Eh, gracias que ahora las cosas están cambiando, están cambiando mucho, ¿no? Y mi generación también eh, hemos tenido otras oportunidades como para... para... bueno dedicarnos a, a llevar un camino hacia la salud y una salud integral ¿no? y eso incluía la salud mental eh, cuando yo empecé a sentirme muy mal en este último episodio digamos en este esta última en el 2016 eh, yo había tenido un, unos eh, eh, bueno unas situaciones eh, muy fuertes ¿no? en, en, en mi vida. Unas fueron por causas médicas y otra fue por, por una muerte muy importante para mí. Eh, de, bueno, de un familiar muy importante para mí. Eh, se juntó también la situación que tenía eh, una relación de pareja muy difícil y eh, yo trabajaba eh, como eh, responsable de, de un centro para personas con, con discapacidad eh, física psíquica eh, tenía muchas personas a mi cargo y bueno he de decir que a mí me encantaba me encantaba en lo que trabajaba y eh, cuando un montón de cosas dejaron de funcionar en mi vida, eh, lo único que yo funcionaba era en el trabajo y trabajé por tres personas. ¿no? Entonces yo llegué pues, a, un cansancio, a un cansancio mental eh, que yo lo único que tenía ganas era pues, de, de desconectar. ¿no? Había demasiado, demasiada responsabilidad, demasiada, demasiado dolor, demasiado era bueno. Había mucho dolor ¿no? y, y como ya han comentado los doctores, pues también hubo hubo un intento de suicidio y un intento de, de, de parar ese dolor, porque claro, yo no no podía vivir así. ¿no? Entonces digo que no pedí ayuda porque Además de, bueno, de los síntomas que han comentado eh, estos grandes profesionales que han hablado antes, eh, yo prácticamente tenía todos, <risa> pues eh, bueno, eh, hacía muchísimos meses que no dormía prácticamente, eh, también tenía trastornos eh, con, con no solo del sueño, sino alimenticios. Eh, eh, es verdad, dejé de. Yo soy una persona que soy muy sensitiva y que, y que soy muy, eh, muy disfrutona, ¿no? Y dejé de disfrutar, dejé de disfrutar absolutamente de todo. O sea, desde la comida hasta el que me tocara el sol por la mañana, dejé de de disfrutar, ¿no? Y cuando dejas de, de disfrutar, y además, bueno, claro, evidentemente yo tenía unos síntomas eh, de ansiedad eh, constantes, eh, ataques de ansiedad, eh, ataques de pánico, eh, yo iba a trabajar con la mano aquí porque, bueno, de alguna manera me calmaba, ¿no? O sea, yo sabía lo que había. Pero no lo quería mirar, ¿no? porque de alguna manera si yo lo miraba eh, era como que me iba a explotar todo. ¿no? Y negar la evidencia y no aceptar lo que me pasaba me llevó a aislarme, a, aislarme, a sentirme demasiado, bueno, a sentirme muy rara en mi entorno porque le tenía miedo a todo, a todo lo que me estaba pasando, a todos los síntomas, a sentir esos síntomas que me producían tantísimo dolor, sentía eh, miedo a, a tenerlos. <risa> Entonces eh, dejé de salir, dejé de llamar, dejé... Y, y bueno, mmm, como... Trabajaba como por encima de mis posibilidades, también pareci pareció ser que lo disimulé bastante bien, ¿no? Porque no, eh, mi entorno mmm, más cercano tampoco, bueno, es de decir, que vivía lejos de la familia, ¿no? Yo soy de aquí de, de Cataluña y, y vivía vivía en Pamplona, entonces, bueno. Mis amigos de allí y mi, mis amigas tampoco, tampoco lo notaron, no yo no di mi grito de auxilio y bueno, pues como además no solamente algo mental, sino que se convierte en algo físico o algo físico se convierte en algo mental, pues tenía muchas contracturas. Eh, me quedé contracturada, me quedé clavada. Fui al médico para que me diera la baja por un día y volver a trabajar. Me dijo de cogerme la baja eh, por depresión mayor. Eh, cuando fui por, por esta por este dolor de espalda, eh, me quedé dos horas con un profes, con, bueno, con mi médico de cabecera ¿no? en la consulta. Eh, estoy súper contenta de la atención primaria eh, que yo he recibido, pero sé que soy desgraciadamente una excepción. Eh, a mí rápidamente me derivaron a salud mental. Eh, me bueno, me medicaron, eh, me dieron un mi médico de cabecera me empezó a dar un tratamiento. Pero, pero bueno, era un tratamiento previo a una diagnosis ya más eh, eh, más eficiente por parte de salud mental, ¿no? para un tratamiento también más eficiente. Es eh, de decir que tanto el camino hacia la salud, mi camino hacia la salud empezó solamente cuando dejé de culpabilizarme porque había enfermado, cuando yo toda la vida me había ocupado en cuidar eh, o en establecer puentes para que la vida de las personas eh, fuera más placentera y yo me veía en salud mental, ¿no? en psiquiatría. Eh, sola, <risa> porque claro, yo no pedí ayuda, porque a mí no me pasaba nada. <risa> Entonces, eh, lo principal para una persona eh, con esta enfermedad es la aceptación sin culpa. Eh, luego eh, yo me puse en manos de como yo no pedí la, la, la, perdí la capacidad de, de decisión en mi vida, no podía decidir ni qué ropa me iba a poner por las mañanas, estaba agotada físicamente, psicológicamente, eh, no podía ni decidir si iba a tomar té o café, entonces decidí agachar la cabeza, ponerme en manos y confiar en los profesionales y hacer un trabajo de poquito a poco, pero todo empieza por la aceptación de la enfermedad, el dejarte ayudar, eh, y bueno, también el responsabilizarte de que la enfermedad eh, necesita de la responsabilidad que tiene el paciente de ir hacia la salud. Eh, en mi caso, yo, mmm, como ya había llegado hasta el fondo, y no quería dar más disgusto a la gente que quería. Eh, entonces, eh, me puse, decidí echar mi ancla en personas, bueno, pues que, que en, en profesionales y en, en las personas que más me querían y que decidieron ayudarme y yo decidí aceptar su ayuda. Luego es muy importante también eh, el ser compas compasivo con, con, con una misma, ¿no? Compasiva con una misma y, y empática y, y tratarte bien, porque encima, encima eh, yo me daba mucha caña, me doy mucha caña, ¿no? Es un trabajo que tengo que hacer continuamente. Eh, tratarte como si trataras a la persona que más quieres de este mundo y, y que ves que lo está pasando muy mal, ¿no? Porque a veces el tratarnos a nosotros mismos eh, con amor y con, con compasión es mucho más difícil que tratar al otro, ¿no? Quedar. Luego, eh, quiero decir que, bueno... Para mí, como ya han dicho eh, los profesionales antes, antes de, de, de mi aportación, eh, la terapia cognitivo-conductual para mí eh, ha sido la más eficaz. Pero luego también tratar a la persona de una manera integral. O sea, no solamente lo que te está pasando... Eh, nivel de enfermedad mental sino eh, bueno qué pasa con tu descanso no qué pasa con el volver a, a recuperar el placer en tu vida ¿No? el placer y la ilusión yo siempre ya digo he sido una persona muy ilusionada por todo y me lo estoy considerando muy ilusionada por todo y muy muy ilusionada por aprender por mejorar y, y bueno, eh, el recuperar el placer y la ilusión eh, es fundamental. Yo me acuerdo eh, la que fue mi primera psicóloga, que fue con con tratamiento de eh, DMR. Eh, cada vez que yo salía de su sesión bueno, es un tratamiento, lo, lo pueden explicar muchísimo mejor los profesionales, pero es un tratamiento eh, psicológico que se basa en, en la movilidad en los ojos, eh, siguiendo, siguiendo, pues bueno, no sé cómo se llama, un, un palo, un, un guía, una guía, siguiendo una guía, haciendo una serie de movimientos con los ojos, y luego hacértelo sentir en el cuerpo. ¿no? A mí esto me sirvió muchísimo, porque como no me podía concentrar, no podía elaborar ningún tipo de discurso, ningún tipo de pensamiento, estaba tan agotada, tan desconectada, que el llevarlo al cuerpo eh, me sirvió muchísimo. Entonces, bueno, yo hago un reclamo para que, eh, por favor, la salud mental también se trate eh, de manera integral con el cuerpo, ¿no? No solamente funcionamos con lo, que, con lo que nos sucede dentro de la cabeza, sino que llevarlo al cuerpo nos puede ayudar mucho. El, el cuerpo habla por sí solo también, ¿no? Y, y cuando nos simbolizamos en el cuerpo, estamos diciendo muchas cosas que a lo mejor cognitivamente no podríamos expresar, ¿no? Eh, en mi recuperación fue muy importante el descanso, fue muy importante la alimentación como la alimentación como tratamiento, fue muy importante el fue y es, no, no hablo solamente en pasado eh, eh, el deporte. Pero no como te pueden decir muchos profesionales, ¿no? De, sí, bueno, es que es, eh, es muy importante el deporte. Bueno, ya, pero ¿por qué es muy importante el deporte? No no solamente porque, porque vayas a producir quizá esa serotonina, esa dopamina que a lo mejor eh, eh, mi cerebro tiene carencia de ello. No, no solamente por eso, sino porque estableces una serie de, de vínculos, se pueden establecer también una serie de vínculos y se pueden trabajar mmm, muchas cosas con el deporte que a lo mejor no se trabajan en, en, en terapia, ¿no? eh, Para mí fue muy importante el mindfulness que reivindico, eh, reivindico que desde la escuela, desde los tratamientos infantiles se enseñe a, a entender a nuestra mente, ¿no? eh, Para mí calmar la mente, eh, calmar de ruido, es centrarme. Centrarme es estar presente. Estar presente es no estar ni en el pasado que me produce sufrimiento, ni en el futuro que también me puede producir sufrimiento, ¿no? Por eso digo yo de estar en el cuerpo y de trabajar desde la danza que la danza, la yoga, el yoga, eh, la meditación eh, son eh, son actividades que te hacen estar en el aquí, en el ahora, en el que mientras te estás centrando en hacer eh, tal coreografía o en contar cuántas sentadillas estás haciendo, eh, no estás en, en en tu bucle de pensamientos repetitivos. ¿no? Eh, centrar la mente, descansar eh, es muy importante. Eh, y por último, lo, lo único que quiero decir es que, que es un proceso, es un proceso de cura hacia la salud. Que, que este momento, eh, por más dificultades que tenga, eh, no va a ser igual, nunca va a ser igual de como lo viví anteriormente. Eh, de esto se sale, se transita. Yo creo que de la, de la depresión se transita y se puede transitar hacia mucho mejor, hacia la salud y, y bueno, yo animo a la, a la gente a que, a que pida ayuda a que a los familiares a que entiendan más qué es la enfermedad, a que utilizan plataformas como como puede ser el 360 aquí para entender muchísimo más la, la enfermedad y a los profesionales a que integren, a que integren más disciplinas, más disciplinas, que tengan más información para los pacientes. ¿no? Y bueno, que incluso en YouTube <ríe> yo he encontrado un apoyo muy muy importante no en, en, en un canal como es este, desansiedad que es un canal que llevan varios psicólogos y psicólogas mexicanos que me ha ayudado muchísimo a entenderme muchísimo no y me sigue ayudando no a, a salir de, de episodios no y, y bueno y también quiero comentar al final que el estoicismo es algo que se debería enseñar. Se debería enseñar desde la escuela, porque la filosofía estoica yo creo que tiene muchísimo que decir sobre el entender nuestra mente y sobre vivir mejor y el hacer un camino hacia la salud. Muchísimas sí. gracias por todo. Muchas gracias, Eva. Um, me sabes mal tener que cortar, pero realmente estamos casi, casi, casi al límite del tiempo. Tenemos un montón de preguntas. Les pediría a todos los ponentes, por favor, que abran su cámara y su micro. Vamos a pasar a la lectura de, de algunas de ellas. Eh, aparte, no sé si habéis tenido tiempo, los ponentes, de leer los comentarios. Hay un montón de agradecimientos y reconocimiento a la labor realizada. Genial. Ahora estoy aquí. Ah, Pues lo que decía, eh, agradecimiento de muchas de las personas que nos están escuchando, a, a todos a vosotros por la por la calidad de vuestras presentaciones y la información que habéis compartido y del trabajo que, que hacéis todos. Ah, paso brevemente a leer algunas, si vamos casi por orden de, de ponentes, pues a la doctora Camprodón le preguntan sobre si el uso del móvil puede generar depresión. Bueno, muy rápidamente, bueno, primero de todo agradecer a Eva su testimonio porque lo ha explicado muy bien todo, todo el proceso y, y también agradecer a los ponentes. El móvil nunca es la causa. De, de un trastorno. Si, si bien el, el problema muchas veces con las tabletas o el móvil, no es el móvil, sino el cómo lo usamos. Que nos puede ocurrir muchas veces? Que esta sintomatología depresiva que empieza de forma subclínica y de forma insidiosa, la persona, como también explicaba Eva, ¿no? que cada vez tenía menos ganas de hacer cosas, que se aislaba, pues se acaba aislando con el móvil ¿no? de forma repetitiva y haciendo, pues, lo que decimos, ¿no? El TikTok de forma obsesiva, que lo vas mirando sin, sin ningún tipo de sentido. Y no es que el móvil haya provocado esa situación, sino que probablemente esos eh, sentimientos estuvieran previamente y la manifestación, lo que nosotros observamos, es que está todo el día con el móvil. Pero lo que lo pro probablemente viene de este aislamiento de la persona y que ha encontrado una salida eh, para aislarse del mundo. ¿no? Como decía antes, Eva, la importancia de las relaciones, del vínculo con los demás. ¿no? Por lo tanto, es más estar atentos que nos está explicando esa conducta, no que el móvil haya provocado esa situación. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a resumir alguna pregunta más. Para el doctor Palau le hacen dos, bueno, le hacen muchas preguntas a todos, pero me quedo con dos eh, una de las preguntas es la relación entre la ansiedad y la depresión, si puede ir juntas, si no, cómo, cómo dirigirla. Y la segunda, eh, alguien pregunta acerca si activar un código suicidio, como en Cataluña, ponerlo en marcha y hacerle publicidad, puede fomentar, esto yo creo que es uno de los tabús que hay que romper, ¿eh? pero me gustaría que el experto lo, lo conteste, si puede fomentar la, el suicidio, el hablar de él tanto en los medios, etcétera, etcétera. Sí, eh, muy rápidamente. La, la ansiedad y la depresión eh, muchas veces van juntas. La ansiedad, de hecho, es un síntoma común en, la, en, la, en los pacientes con depresión y, y los, las personas que inician el problema de salud mental con, una, con un trastorno de ansiedad, un trastorno de ansiedad generalizada o, o tienen más riesgo de padecer depresión comórbida. O sea, conjuntamente. Pero la respuesta es muy sencilla. Muchas veces la, la ansiedad acompaña a la depresión porque el sufrimiento es tal que, que es imposible vivirlo sin, sin ansiedad. Y en cuanto a, a si hablar de la depresión, activar el código de riesgo de suicidio puede, puede desencadenar más, más, más, más tentativas. Todo lo contrario. Eh, se sabe que hablar de la depresión, de, perdón, del suicidio, de, del riesgo de suicidio, de que el suicidio es en la mayoría de los casos eh, un, la consecuencia de un problema de, de salud mental y muchas veces de una depresión, ayuda a muchas personas a buscar ayuda. Esa fomenta las conductas de, de ayuda y, por tanto, reduce el riesgo. Hablar de, de, de, de la depresión y del suicidio es absolutamente recomendable porque reduce el estigma y favorece que las personas busquen ayuda. Muy bien, muchísimas gracias. Estas dos últimas dirigidas al doctor Bendive van acerca, obviamente, de la gente mayor y nos preguntan acerca de personas con dolor que tienen también síntomas depresivos, ¿cómo podemos hacer para ayudarles? Y la segunda sería acerca de cuando una persona mayor con síntomas depresivos se niega a recibir ayuda, se niega a salir de casa. ¿Qué estrategias podemos poner en marcha para bueno, ayudarles a salir de este pozo? ¿no? Eh, muchas gracias por las preguntas. Eh, bueno. Ciertamente, como decía en la presentación, las personas mayores muchas veces se quejan de este dolor. Este dolor hace que pierdan funcionalidad y, y, y puede dificultar todavía más los síntomas depresivos. Eh, yo creo que es eh, si nos centramos mucho en el dolor, yo creo que no es bueno. Yo creo que hay que dar eh, otro tipo de mensajes. Las personas mayores tenemos que ayudar a recobrar funcionalidad dando mensajes en positivo. ¿Qué cosas puedo hacer? No podré a lo mejor caminar mucho porque me duelen las rodillas pero a lo mejor puedo hacer una cosa en la que me sienta útil, ya que reforzar esas posibilidades y esas capacidades en las personas mayores para que tengan ese tiempo en el que disfruten también en esa etapa de la vida. Usted puede hacer ganchillo, usted puede salir con una amiga, todo esto que puede hacer, qué bien que lo pueda hacer. No, no hablas mucho de este dolor porque realmente no ayuda tampoco demasiado intentar, eso sí, controlarlo eh, de la mejor manera posible. Y la otra pregunta era también en relación con, con el dolor, me parece. Tony, era... Sí, acerca de si tengo una persona en casa... Sí, perdón, sí, quiero... que, no, que no quería salir de casa, eh, ¿qué tenemos exacto. que hacer? ¿no? Yo creo que aquí hay que buscar las, todas posibles alianzas también y aquí la, el apoyo de la, de la comunidad, de la familia, incluso de los profesionales que cuando hace falta nos desplazamos al domicilio para intentar entre todos poder ayudar a esa persona que por algún motivo o por otro, en, en muchos casos es pues porque aquí hay un, un, una llamada de atención, eh, necesito una ayuda y realmente pues, esa ayuda eh, hay que buscarla de la mejor manera posible. A veces las personas mayores se encierran, pero es normal que se encierren porque... Tienen muchos problemas y porque están viendo que a lo mejor eh, tampoco quieren dar muchos problemas a los demás, tampoco quieren pro provocar muchas complicaciones a su familia, a sus hijos, y entonces se encierran en ellos mismos, hacen un sufrimiento. Yo creo que a veces hay que hablarlo todo más, hay que poner la situación encima de la mesa y hay que decir a la, a la hija, pero si a la señora, pero si su hija está encantada de poderle ayudar, no le... No, no pasa nada, eh, hable con ella de lo que le pasa, de lo que sufre. Yo creo que a veces estas cosas hay todavía tabú para hablar de los sentimientos y de las emociones. Cuando las cosas salen y fluyen, se arregla mucho más. Y si hace falta ir a los domicilios o entre todos, o buscar una, un apoyo de alguna persona también de la comunidad o lo que da falta, pues yo creo que cuando hace falta, pues para eso están los recursos. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Y a Eva le trasladaremos el reconocimiento sí, por, de verdad que por sí. la valentía. <ríe> Eh, Muy bien. Y la honestidad a la hora de explicar toda la historia, que como decía, ¿no? y algunos comentarios también iban en esta dirección, a los profesionales nos ayuda muchísimo a conocer de primera mano, porque a veces en la consulta, como hacemos muchas preguntas, pues la gente nos contesta las preguntas, pero no nos cuentan su historia. Exacto. Entonces eso nos hace perder la capacidad de poder comprender. Y no solo la persona tiene que comprender el por qué se deprime y cuáles son las herramientas para salir, sino que los profesionales también tenemos que ser capaces de llegar a, ese, a esa capacidad de, de comprensión. Que aquí sí que yo le siento un envidia al doctor Mendive no solo por toda la experiencia y reconocimiento, sino porque al ser médico de familia hacen una visión holística. Y a los profesionales y expertos en salud mental a veces nos cuesta ¿eh? abrir un poco el campo y creo que esto es una experiencia que hay, que hay que copiar. Pues Eva, la pregunta iba dirigida una persona nos traslada a una, una situación personal, no pondré nombres, está en el chat. Eh, dice, oye, si dejo el tratamiento y me vuelvo a medicar después, como efecto secundario, ¿mis reflejos se re pueden ralentizar? ¿Puedo estar más, más lento? No sé si, bueno, tú que has tomado medicación, esto te... A ver, mi experiencia con la medicación... Bueno, yo estuve años que, que bueno, mi proceso me iban regulando y yo pasaba, sí, tenía... Eh, no me sale en castellano. Tenía... ¿Y bajos? Al esto. Tenía unos altibajos, eh, bueno, tremendos, ¿no? Cada vez que me regulaban eh, la medicación. Ya no me imagino dejar de tomarme yo la medicación, porque sí, que no sé si es el caso, uh -huh. y luego retomarla porque yo decido retomarla. Yo conozco a mucha gente que lo ha hecho, porque parece ser que, que se sabe de todo, ¿no? Igual que hay muchos... Eh, me he encontrado muchos casos cercanos de personas eh, con indicios bastante claros de depresión que han ido al médico de cabecera y ahí, por ejemplo, les han, les han recetado diazepanes tres diazepanes al día. Así, venga, como... Cuidado. O sea, son medicaciones muy fuertes. Y yo... Directamente a, a la persona que ha hecho la pregunta le diría que ni deje la medicación por sí misma, eh, ni la retome por sí misma. Los síntomas, claro que sí, los notas y tanto que los notas. Eh, se puede acelerar mucho más eh, tu ansiedad, eh, vas a tener más trastornos del sueño, Vas a, bueno, los síntomas secundarios eh, existen en este tipo de medicaciones, es así. Entonces yo recomiendo que hagan caso del profesional y que al mismo tiempo también empujen un poquito a los profesionales a decir eh, que no todo está en la medicación, ni en la psicología, eh, no ni en eh, la terapia cognitiva conductual. Súper bien. Pero también hay otras cosas. Yo tengo un psiquiatra. Eh, bueno, yo es que solo puedo dar que, que alabanzas a, eh, realmente a, a todo el equipo profesional, ¿no? Eh, bueno, pues eh, poco a poco a mí me fue sustituyendo eh, ansiolíticos eh, farmacológicos por un tipo de, de, de hierbas que hay estudios también, ¿no? Que, pues, que, que ayudan a, a, a esto, pues... Eh, a tener a tener más calma, ¿no? No hablo solamente de la típica valeriana, ¿no? Pero bueno, no sé, o sea, mis ganas de, de buscar y, y y bueno, y mi insistencia, pues también quizá le motivaron a él para, oye, y sí, de repente, pues me metió también hierbas en la medicación, ¿no? Y bueno, sobre todo para acabar esto. Eh, que, que hagan caso de los profesionales y que no se hagan tonterías con las medicaciones. Que sí, se tienen efectos secundarios no siempre, pero a veces son fuertes, se pasa mal y no vale la pena. Uh -huh. Esto, si me permitís, y ya un poco para cerrar, porque casi van a hacer 10 minutos más de la hora y si por el público fuera van cayendo mensajes de agradecimiento y alguna pregunta más que lamentablemente no podremos eh, dar respuesta a todas. Uh, probablemente a los organizadores de SOM ¿no? uh, les toque organizar un segundo simposio con temas que, que se han quedado sobre la, sobre la mesa. Eh, quizá creo que para resumir lo importante es este problema que estamos hoy abordando, este trastorno, esta enfermedad, como decía el doctor Palau, uh, es un enfermedad muy prevalente, que genera mucho malestar, que como les decía Eva, uh, a veces tardamos mucho en, en pedir ayuda y como ¿no? decía Esther, a veces cuesta mucho reconocerlo porque vemos cosas que no suenan a la depresión que hablan en la tele, ¿no? el niño no está triste, el niño lo que está es, aislado, ¿no? y creo que, que entre todos hemos podido uh, echar un poquito de, de luz, uh, ¿no? iluminar un poquito el, el, el, el entorno, el momento, el tema para poderlo abordar entre todos mejor. Y quizá me quedaría con el último mensaje de esto es un diálogo. Esto es un diálogo entre la persona y su entorno, entre la persona y los equipos sanitarios. A veces no solo los especialistas, obviamente. ¿eh? De hecho, la gran mayoría de las personas, simplemente con la, el abordaje dentro de, de, de, de, de, del entorno de la atención primaria, con un, este abordaje holístico, eh, consiguen recuperarse. Este es el mensaje positivo. La gran mayoría de las personas consiguen recuperarse. Y los eh, servicios de salud estamos para ayudar, por lo tanto en el momento en el que uno lo necesite, que, que es mejor preguntar y recibir, un, pues mira, no estás deprimido, pero te podemos ayudar por otro tipo de cosas, porque quizá tienes insomnio, quizá tienes otro tipo de problemas, pero mira, la depresión no la tienes, lo cual eh, un punto positivo, o a veces podemos detectar cosas en, en, en el momento justo antes de que ocurran eventos eh, como el suicidio, que serían los bueno, la consecuencia más negativa eh, a evitar. Aquí cerraríamos, a no ser que alguno de los ponentes quiera dar un último titular para despedirse, Si no con esto uh, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado siguiendo durante más de una hora y media este seminario, este webinar, y les emplazamos a, al siguiente webinar de y 360, que entiendo que próximamente será anunciado. Muchísimas gracias a todos. Eh, recuerden que pueden acceder al vídeo de hoy a través del link que nos ha enviado CISA. Por lo tanto, podrán ustedes volver a visionar o, o, o compartir con sus eh, personas contactos o con quien consideren eh, este seminario. Así que nos despedimos aquí. Muchísimas gracias a todos y a todos los oyentes eh, de Latinoamérica que sabemos que nos están viendo desde la otra parte del Atlántico. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias buenas, gracias, buenas buenas gracias, buenas tardes a todos, Muchas gracias, buenas tardes.